Les voy a compartir el link vía WhatsApp, cualquier cosa para que lo vayan teniendo, si no pueden ir entrando cada uno en sus redes sociales. Bienvenidos todos a los que han puesto en su corazón congregarse en esta mañana, además de los que se han podido conectar virtualmente. Este mensaje se está transmitiendo por Facebook y por Instagram. Y el propósito en esta mañana es que cada uno de nosotros salgamos con una mentalidad de verdadero siervo de Dios. Bien, no, no logro encontrar cómo es el asunto del acá en la computadora, así que si alguno ya accesó a su red social, compártalo al resto de los hermanos y a los que están conectados, compártanlo también a otros para que la palabra de Dios llegue mucho más lejos. Dice así la palabra de Dios, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que has seguido. Estamos en un contexto donde en su vida Timoteo se ha estado preparando para ser un buen ministro de Jesucristo. Ha sido instruido en la palabra de Dios. Así que es una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta. Intrúyase. Déjese ministrar. Aparte, tiempo para estar con su discipulador. ¿Su discipulador no ha podido estar con usted? Insístale. Insístale. Recuerde que esta es una guerra espiritual. Pero estamos viendo a un Timoteo al cual Pablo le está hablando y no le está hablando como a un congregado estándar. Miren, esta mañana me pasó un incidente. Se me quedó el carro sin batería. ¿Y dónde estaba yo? Por la iglesia de San Miguel, por Calidonia, por ahí andaba. Y entre la broma, yo estaba con, con un hermano en Cristo, y yo decía: Ok, me toca llegar tarde a, ir a la iglesia, hoy voy a llegar tarde. Eran más o menos las nueve y media de la mañana. Me había propuesto llegar temprano. Llegar a las 10 de la mañana, así como lo había dicho nuestro hermano Leonardo, ponga en su corazón llegar temprano a la iglesia. Pero no pasó. Y entre la broma y la cosa, decía, bueno, ya van a ser las 10, porque el motorizado que venía a socorrerme con el tema del seguro, me dijo que llegaba en media hora. En media hora serían las 10 de la mañana. Y esto parece una broma, porque estábamos hablando ahí entre creyentes, pero es una triste realidad. Yo estaba a tiempo para llegar a la iglesia como un cristiano estándar. ¿Cuántos llegan a la escuela dominical? No levante la mano, me díganme, ¿cuántos llegan temprano a la escuela dominical? ¿Cuántos llegan temprano al culto? Entonces yo estoy midiendo el tiempo, que bueno, todavía estoy para llegar a, a una hora de un cristiano estándar. Un cristiano de esos que no llega a la escuela dominical, o llega tarde a la escuela dominical, o llega tarde al culto. ¿Y qué me responde el hermano con el que estaba? Me dice, bueno, hay algunos que llegan es directamente a la prédica. No llegan ni siquiera a las alabanzas, no llega a nada de esa cosas, sino que llegan directamente a la predicación Y lamentablemente es verdad. Lamentablemente es verdad. Pablo le está hablando a un Timoteo, sin ánimo de ofender, pero no le está hablando a un cristiano estándar. Le está hablando a un varón de Dios, consagrado al Señor. Le está hablando a un hijo en la fe, siervo de Dios. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, si esto enseñas dentro de Jesucristo, te he mandado al frente ruso, te mandé a Éfeso a corregir lo deficiente de lo que está pasando en las iglesias de Éfeso. No mandó a, a Éfeso a establecer ancianos. A un hermanito de esos que llegan tarde al culto. No, no fue así. Mandó a un obrero de Dios, a un siervo del cual todos hemos sido llamados a ser. Mi pregunta para con, con toda la congregación, con toda la congregación es: ¿tú serías de los que Pablo escogería para que fueses a corregir lo deficiente? ¿Tú serías escogido para que Pablo te mandara a Éfeso a ministrar, a establecer pastores? Sí, imagínense esto, Timoteo, que a veces lo vemos como el joven Timoteo, y le está diciendo, Pablo, no tengas en poco tu juventud. Pero él fue a establecer pastores y le dijo, y a esos pastores que establezcas allá en Éfeso, tienen que cumplir una serie de requisitos. Irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fácilmente, Ah, ya, bueno, luchen con él, porque así se ven de vez en cuando las la diapositivas, no hay problema. Si se dan en, en pega Posiblemente habían pastores que no cumplían los requisitos que, estaban a, que están aquí en la Biblia. Y entonces, hay que remover la gente. Hay que establecer gente que realmente sea dedicada a Dios. Asimismo, estuvimos viendo... Y esto es a manera de recordatorio para los que no se acuerdan las cosas que estuvieron incluidas en la prédica pasada. Una iglesia dentro de los linderos antiguos, como las iglesias que deben ser establecidas, como nuestra iglesia que debe estar establecida, si llegas a tener la oportunidad, pasas a la segunda diapositiva. La iglesia se congrega, Hermano, la iglesia se congrega. No podemos ser cristianos a control remoto, cristianos satélites, ni cristianos cometas. Yo les mandé, me parece que hace un par de semanas, una canción, que era que yo la quería pasar aquí en el momento que estábamos viendo la iglesia fuera del, de los linderos antiguos, la canción del saltarín. Me gusta mucho la letra de esa canción, el saltarín, porque una ancianita le dice a esta cristiana de iglesia en iglesia, ponte a servir a Cristo para que él pueda crecer espiritualmente, al cristiano saltarín. hermano. no podemos ser cristianos saltarín. Tenemos que congregarnos. Practicar la gran comisión. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados a enseñar la sana doctrina. Todos, todos. Pareciera que no. Pareciera que fuera un factor común de que en las iglesias están... Los que calientan bancas, los que vienen de vez en cuando y todo lo demás. Pero eso no es la iglesia correctamente como debe ser. Hermanos, todos hemos sido llamados a enseñar la sana doctrina. Una iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero a nosotros los miembros, dentro del intero antiguo, no nos dejamos arrastrar por falsas doctrinas. ¿Pero qué tenemos que hacer para no dejarnos arrastrar por, sana doctrina, por una falsa doctrina? Estar bien alimentados, estar bien nutridos. Pongámoslos así, el cuerpo humano. Si el cuerpo humano no está bien nutrido, se deja arrastrar por cualquier virus, cualquier resfriado, cualquier cosita que te caiga, ¡pum!, te tumba, te deja en la cama. Asimismo, puede ser también la falsa doctrina. No presta el oído a miembros divisionistas de la Iglesia, a gente que viene con otra onda, otra corriente, no, no le presté el oído, apártate de mí, Satanás. Además, es parte de la Iglesia que ora y se conduce bien. Y para entender el contexto del conducirnos bien, hemos estado estudiando, hermanos, la verdad es que desde 2020, buenas prácticas de cómo comportarnos como creyentes, solamente que aquí, directamente en Timoteo te está diciendo te he dado todo este montón de instrucciones para que aprendas a conducirte bien hermanos ¿nos estamos conduciendo bien? ¿o todavía caemos en el problema de en las relaciones interpersonales entre los miembros de la iglesia todavía hay conflictos? ¿usted cree que de verdad nosotros tenemos tiempo para estar en eso? por lo que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo. Entonces le dice Pablo a Timoteo. Vamos a buscar nuevamente el versículo 6. Para ver entonces las letras chiquitas. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué cosas? Hemos estado dos semanas viendo cómo es una iglesia fuera de los linderos antiguos, y una iglesia dentro de los interos activos, ¿qué es lo que no hay que hacer? Como dice Caterin, ¿qué es lo que no hay que hacer? Y hemos estado viendo qué es lo que sí hay que hacer para saber qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto, todo esto que te he estado escribiendo, todo esto que has estado enseñando, eh, que, perdón, que te he estado enseñando, es lo que tienes que enseñar a los hermanos. Usted, hermano, ¿Se ha tomado el tiempo para enseñarle a otros lo que usted ha estado aprendiendo? No lo dije durante los anuncios, y sé que es algo muy peculiar de esta iglesia, pero le doy un ejemplo. Claire y David, campamento de Judá, Claire y David, dedicados a una clase, están dedicados a una clase. La hermana Ibis está con la clase de los jóvenes que dijo que Héctor, y lo defendió a todo meter, de que Héctor llega temprano a la iglesia. Así que el hombre es puntual. Héctor es de la clase de, de, de, de hermana Ibis. Nemía, que no está aquí porque está de cumpleaños a Chir. Y Alejandro, que tiene un, un task hoy, tienen que dar una clase a jovencitos. Me encargo de otros jovencitos pero donde llega el y ver, donde llegaría David, no llegarían a sentarse a escuchar al maestro. Tienen que llegar a servir. Tienen que ser maestros. Porque todo lo que estamos haciendo aquí hemos sido llamados a enseñar. Y si no estás enseñando, entonces ponte en la fila a ayudar, a ser asistente para que te formes como el que le toca enseñar, porque otro día te va a tocar a ti. Y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Ahí es donde quería llegar. Un buen ministro de Jesucristo se alimenta de la palabra de Dios. Estamos hablando de nutrición espiritual. Se alimenta de la palabra de Dios. ¿Estás nutrido? ¿Tú estás nutrido espiritualmente? Este ejemplo, esta forma de, de ilustrarlo, lo he, lo he hecho anteriormente, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu dieta bíblica? ¿Cuál es tu dieta de la palabra de Dios? Quiero que sepas que una prédica semanal no es suficiente. Ah, no, pero yo también voy, eh, yo participo el lunes en el discipulado con el pastor, no es suficiente. Pero también me reúno con el hermano Nicolás, que siempre tiene palabras de exhortación, no es suficiente. ¿Cuántas veces le das comida a tu cuerpo? ¿Tres veces a la semana? No, cuatro, pastor, porque también vengo a la escuela dominical. ¿Le das a tu cuerpo cuatro raciones a la semana? Es posible que de lo que estamos aquí estemos desnutridos espiritualmente. La nutrición espiritual es algo de todos los días. La palabra de Cristo more en abundancia para que esté en abundancia no puedes no puedes saltar garrocha espiritual no puedes hacer ayunos espirituales tienes que estar constantemente comiendo si sí, comiendo Biblia decía decía parte de mi familia un día así dijeron no obviamente no lo dijeron delante de mí pero dijeron, ay, no, no vamos a, a decir a Davidcito. Davidcito es mi nombre de, de niño familiar ¿eh? y que uno lo hereda tan grande. Lo bueno es que David llegó a nuestras vidas Entonces ya hubo un conflicto ahí. ¿Cómo decirle al papá Davidcito y David? Le decimos David, entonces retorné a mi nombre, Davidcito. Ay, no, imitar a Davidcito es un problema a, a, a, a las reuniones familiares porque todo es Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia. Amén. Delante de Dios estoy quedando bien. Que es de quien me interesa quedar bien. Todo es Biblia, Biblia. Y así tiene que ser. Todo es Biblia, Biblia, Biblia. ¿Pero qué le está diciendo a Timoteo? Ok. Te has nutrido. Fantástico, Timoteo. Dice. De la buena doctrina que has seguido. ¿Qué significa para usted que Pablo le está diciendo la buena doctrina que ha seguido? Que Timoteo ha sido hacedor de la palabra de Dios. Por lo tanto, un buen ministro de Jesucristo enseña y pone por obras lo que ha aprendido. Yo puedo traerle a usted cuantos libros un mensaje bíblico pueda tener yo en casa. De hecho, ya me puse a mi corazón, le dije a mi familia, voy a hacer un tablillero aquí en la oficina donde traer montones de libros que tengo en casa, también para que... Le puede hacer de provecho a usted. Pero de nada vale estudiar tanto, ser instruido tanto tiempo, si no lo pongo en obras. Y además, mire, ponerlo por obra y además enseñárselo a otros. Transferencia de vida. ¿Qué palabra usamos en esta iglesia para definir lo que es la transferencia de vida? ¿La recuerda usted? Discipulado. Discipulado. Todos hemos sido llamados a ser discipuladores. No me cree. No me cree que todos hemos sido llamados para ser discipuladores. ¿Qué dijo Jesucristo? Amén. Mateo 28. Está en el logo de suéter que tiene Ivania? No tiene, no, no sabía cómo se suéter. Por tanto, y de hacer discípulos. Ahí está. Ese es tu mensaje. Ese mensaje para Kevin, para Héctor, para la victoria. Para Meba. Y ya ser discípulos. Cristo personalmente nos ha dado a nosotros una indicación. Tú tienes un llamado para ser discipulador. Involúcrate. Involúcrate, hermano mío. Porque además. Nos está diciendo aquí el Señor tú has sido llamado para que seas un buen ministro de Jesucristo. Entonces Pablo da algunas referencias. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ejercítate para la piedad. Como me, se lo he comentado de aquí del púlpito, como me lo dijo mi discipulado el primer día, empezamos el estudio bíblico, el pastor... Marco que me discípulo me dijo, hermano Héctor, a partir de hoy, usted lo que tiene que hacer es formatear su disco duro. Me está diciendo Pablo a Timoteo, olvídate de todo ese fogotón de cuentos de viejas. No hay ningún problema con las viejas, con las señoras ancianas y mayores y todo lo demás. Olvídate de todas esas brujas, la tulivieja, que si te conviertes en Que sepa que anoche pasé por debajo de la escalera. Que te... Relax, no me pasó nada. Mito, mito desestimado. Las fábulas de vieja. Yo he recibido llamadas. No voy a decir nombre y no se comienzan a mirar los unos a otros ahora. Pastor, mire, pastor, mire lo que me acaba de pasar. Pastor, no podía dormir. Y cuando me fijé, había una araña negra en mi baño. Digo, o la agarras y la echas fuera de la casa o le metes un escobazo y matala y ya sigue durmiendo, tranquilo. Olvídate de eso. Echa, e, e, gracias, hermano. Échale. Insecticida. <risa> hermano, olvídese de todas esas cosas que usted cree que aprendió de Dios durante toda su vida antes de llegar a los pies de Cristo. Que es una regla de estudio bíblico. Tienes que estar dispuesto a reemplazar cualquier cosa por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice y así es. Timoteo, desecha todo eso y ve, concéntrate en la sana doctrina, ejercítate para la piedad, pon en práctica la doctrina, la doctrina bíblica que estás aprendiendo. Porque el ejercicio corporal, para poco es de provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Cuánto tiene que ejercitarse un atleta? ¿Cuánto tiene que ejercitarse un atleta? Tiene que practicar, practicar, ir a las prácticas, ir a las prácticas una y otra vez. ¿Cuánto más tenemos que nosotros ejercitarnos? Participar en las prácticas. Un soldado tiene que entrenar y nosotros somos soldados lo leímos la semana pasada dice nuestra nuestra lucha no es contra sangre y carne pero si sí hay una lucha esta es una guerra espiritual ah que bien no tenemos lucha contra sangre y carne pero hermano usted se prepara todos los días mentalizado de que esta es una guerra espiritual ¿Y el soldado acaso lo agarran, se inscriben, vaya para, para el frente ruso o tiene que entrenarse también? Tiene que entrenarse. Y para no ser arrastrado en la, en la batalla, para no caer en la batalla, tiene que entrenarse bien. Y el Señor nos ha dado hasta el uniforme. La armadura de Dios. Como lo mencionó. Don Adio, David Donadio, David Donadío. Dios nos ha dado su armadura para presentar batalla en esta guerra espiritual. Timoteo, presta atención. buen ministro de Jesucristo, enseña, pone en obras todo lo que hemos aprendido. La vida cristiana lo que menos tiene es una vida pasiva. La vida cristiana no es una vida relax la vida cristiana tiene bastante acción. Si usted está llevando una vida cristiana, ¿relax? Oiga, pídale perdón a Dios, pídale perdón a Dios porque usted no se está presentando al frente, no se está presentando a lista a presentar batalla por el Evangelio. A lo mejor usted está dormido, a lo mejor usted está desconectado del ministerio necesitamos la palabra de Dios Romanos 10.17 como lo dice el suéter de Ivania. compré su suéter fe dice fe Romanos 10.17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios si no oyes la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, ¿tú de verdad crees que tienes fe? No, señor. Eso no funciona así. Eso no funciona así. La semana pasada estuve en la laguna de Chiriquí. Camino a la laguna de Chiriquí, tuve la oportunidad de pasar por una farmacia. Me compré un sobrecito de vitamina C, vitamina C con magnesio, con zinc creo que es la puse en, en mi vasija y como estaba lloviendo mucho dije bueno esto me va a dar un reforzamiento aquí con la vitamina c para las defensas y todo lo demás usted cree que esa vitamina C que me compré la, el lunes pasado todavía me está haciendo efecto eso a lo mejor como unas cinco horas después ya se diluyó en el cuerpo y se fue tendría que tomar vitamina c todos los días ¿Usted cree que la palabra de Dios que usted estudió la semana pasada todavía le está haciendo efecto ahora? Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Usted tiene que repasarla. Tiene que meditar. Tiene que profundizar en ella. Prueba está de que algunos ni siquiera se acuerdan de lo que fue la predica la semana pasada. Es una realidad. Así que Metámosle ganas al asunto. Hay, una, hay un, un, ministro, un, un pasaje, puedes pasar la diapositiva? Primera de Samuel 3.1. Primera de Samuel 3.1. Lo que pasa es que hay una profecía que habla acerca de estas cosas. Primera de Samuel 3.1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Servía a Dios. Era el que estaba trabajando en el templo. En presencia de Elí, que era el sacerdote encargado de que se ministrara la palabra de Dios al pueblo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Había ceguera. Espiritual. Samuel Samuel estaba ministrando y había escasez de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan las predicaciones acerca de Josías? En el tiempo de Josías, encontraron remodelando el Templo del Libro de la Ley? Josías nunca había leído el Libro de la Ley. Esa predicación está en el canal de YouTube. Búsquela. Escasea la palabra de Dios. En tu casa, ¿cómo está la cantidad de palabras? En tu corazón, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. ¿Hay palabra de Dios o escasea la palabra de Dios? Lamentablemente es una realidad espiritual. Por eso Pablo le está diciendo, e enseña para que seas un buen ministro de Jesucristo. Y sí, hemos sido llamados a ser buenos ministros de Jesucristo. Enseña, disipula, pero sabes una cosa, la diferencia es que tú aprendiste acerca de esto, fuiste instruido en esto y además lo has puesto por obra. Amos 8.11 está en su Biblia a ver no veo a nadie moviendo las páginas de su Biblia Amos vamos a buscar Amos una pista Antiguo Testamento eh, si alguien no trajo Biblia un hermanito de la congregación Tuvo el detalle de ofrendar un par de Biblias para aquellos que no hayan traído Biblia hoy tengan su Biblia para para leerlo. amos capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová. ¡Hambre! La palabra de Dios se necesita, pero hay escasez de predicación de la sana doctrina, hay escasez de la enseñanza bíblica, y adivinen quiénes han sido elegidos apartados para Dios para suplir a esta escasez nosotros la iglesia hemos sido esos elegidos tiene su oído inclinado a otra, en otra dirección. En la, en la casa hay sopa. En la casa hay sopa. Mamá, llévame al McDonald's. Compre un batido, un helado, una hamburguesa, papitas fritas. En la casa hay sopa. ¿Cuántos de nuestros hijos están desesperados por irse a tomar la sopa en la casa? Arroz con poroto. ¿Hay sardinas? ¿Están diligentes por ir a la cocina a comer sardinas? Pero, comparación. Hijo, parece rapidito que nos tenemos que ir para la iglesia. Acuérdese que el pastor dijo la semana pasada que hay que llegar temprano a la escuela dominical. Vamos a hacer una comparación. Haga, haga la prueba en su casa. Hijo, ese rapidito que vamos a desayunar el McDonald's. Segunda Timoteo 4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La raza humana, el ser humano, está desesperado por oír lo que quiere oír, oír otras cosas. Su corazón tiene una inclinación conforme a su concupiscencia, conforme a sus debilidades, conforme a sus preferencias, la cual normalmente no es, como lo dice este versículo, la sana doctrina prepare su corazón para apartar el tiempo para cuando retomemos a la escuela de obreros hemos estado dos años mi resto a lo mejor ausentes de escuela de obreros prepárense a los jóvenes ya está comprobado a todos les llega la invitación de, del discípulo de los lunes bueno a veces me atraso un poco, como este lunes, que empecé la clase un poco más tarde. Y que Dios me dé la oportunidad. Estaba yo en la laguna de Chiriquí. Cuando llegué a Chiriquí, en vez de irme a cenar, porque no había cenado, fueron 12 horas de recorrido, manejo y todo lo demás. Cuando llegué, lo primero que hice fue tratar de conectarme para dar el discipulado. ¿Usted puso en su corazón participar del discipulado el lunes? piense en qué está su concupiscencia, sus preferencias. Así que, hermanos míos, para terminar, acciones a tomar. La idea es que estemos claros de que hemos sido llamados a ser buenos ministros de Jesucristo. La indicación de Pablo fue clara. Si esto enseñas, Enseña la doctrina con la que te has nutrido y la que has puesto en obra, por obras. Así que, para ser buen ministro de Jesucristo, no tienes que ir a un instituto bíblico, no tienes que buscar los libros ocultos de la Biblia, no tienes que buscar la letra chiquita. De la palabra de Dios. A más si no me he salido del de, de lente de, de Facebook. ¿eh? Aprende la palabra de Dios y eso no lo es todo enséñala a otros enseña la palabra de Dios y qué más ponla por obras ponla por obras las acciones a tomar están en primera persona ¿por qué? porque es un mensaje para los corazones de cada uno de los que estamos aquí jamón, no había nada oculto en esto igual que tampoco había nada oculto en el misterio de la piedad Tampoco hay nada oculto en ser un buen ministro de Jesucristo. Pero, hermanos, pongan su corazón. Yo quiero llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Alguna, alguna vez me acuerdo que, que hablamos de este tema de, de tener metas espirituales. Yo les comenté que, si bien es cierto, humanamente tenía metas. Pues, de joven yo quería ser piloto y no tenía plan B ni plan C. Yo quería ser piloto de, de, de, de vuelo. Pero espiritualmente... Yo sé que muchos tienen humanamente metas. Yo quiero llegar a ser arquitecto, ingeniero, doctor, eh, músico, guitarrista, lo que sea. Espiritualmente, ¿cuáles son tus metas espirituales? Yo les comenté. Yo tenía algunas metas. Mi meta número uno era graduarme de la escuela de obreros. Y mi meta número dos era llegar a ser pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios que si no me ha permitido caminar con él. ¿Cuál es su meta espiritual, hermano? Anote, anote, aunque sea en borrador, llegar a ser un buen bueno, voy, voy a, está en mi lista, de en mi wish list. Me gustaría llegar a ser un buen ministro de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Vámonos de pie, vamos a orar.